Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Tras golear en casa, Santos se enfrentará a Puebla este viernes. El sorprendente equipo del Puebla es el próximo rival de Santos Laguna, encuentro correspondiente a la jornada 11 del torneo clausura 2022, para el cual, y sin tiempo que perder, la escuadra albiverde ha iniciado este lunes su preparación. El equipo comandado por Eduardo Fentanés, goleó el pasado domingo a Tijuana 4-0, sumando tres puntos fundamentales en sus aspiraciones de Liquilla. La mañana del día de ayer, el equipo se presentó a trabajar en las canchas de entrenamiento del territorio Santos Modelo, donde se mantendrán entrenando hasta este próximo jueves por la mañana. Pues ese mismo día, pero por la tarde, parten para el encuentro ante la franja que será el viernes a las 21 horas en el estadio Cuauhtémoc. Puebla es segundo de la tabla general con 21 puntos, producto de seis encuentros ganados empates y una derrota. Santos de estar en último de la general ha repuntado y ahora es décimo primero con 11 unidades, con 3 ganados y 2 empates por 5 derrotas. La consigna de los albiverdes es sacar esos 3 puntos y aspirar al menos a posiciones de repechaje.